Pero en cuanto a mi emprendimiento, se trata de productos elaborados. Tenemos mayonesa de perejil, chile de árbol, mermeladas variadas con azúcar, sin azúcar, salsas picantes con recetas guatemaltecas. Tenemos productos con recetas costarricenses y guatemaltecas. Estamos para servirle. Sí, están también invitados a visitar nuestras redes sociales, estoy en Facebook e Instagram. Como antojito Doña Maga, por si ustedes gustan, también tenemos servicio a domicilio a nivel de Cartago, nada más.